Pero, ahora sí, en el video anterior hablé de las búsquedas de las balas y del arma que no encontré el año pasado, la vamos a ir a buscar. Y acá está. Lo iba a hinchar ahora que tengo un hinchador eléctrico, pero para inflarlo me parece que voy a esperar porque tengo que conseguir una cuerda, porque a mí me gusta tirarme el agua y lo que voy a hacer es usar el kayak para, para llevarlo de rastro. Entonces, nada. Lo voy a dejar así, lo voy a meter en su bolsa Viene con sus dos remos que están súper bien. ¿eh? La verdad, que con sus bombas, perfecto. Bien hinchado. Best Way. Un manualcito que ya lo miraremos. Está bien, eh. Lo voy a probar directamente en el agua porque en el caso de que se hunda lo que sea, yo lo saco para afuera y si hay que hacer alguna. Hablar con esta gente no pasa nada Generalmente no vienen vienen perfectos, probados Así que nada, tú, drone Lo oh. ah, que me pasa a mí que estoy con los pies adentro de la punta Ah, toca los pies? Sí, no, pero voy bien Ah, mira cómo se tranca, se tranca bien, sí. Claro. sí. Mirá, ahora, ahora sí que vas a Ah, viendo, ¿eh? no, igual puedo sacar los pies para afuera también, lo no sé. Me tengo que acomodar las patas, que. ¿eh? Porque si no, terminas haciendo fuerza con el, con el Qué bueno, boludo. Qué bueno. Esto. Thank you. bastante ancho y debe haber cuánto 130 kilos sí, encima 14 cuánto pesamos y yo estaré en ocho yo estaré en 88 voy a ir a pesar a la farmacia para hacer una idea oh, oh. ah no que bien que las engancha eh la bajó como vamos oh, oh. ¿Estás mojando? Que... con pero el viento No... Porque se llenaría la cámara de agua antes que... El... Lo con este viento, claro, las gotas nos pegan como una ducha Yo... no es que esté empapado, pero... Creo que se moja mal que va atrás, obviamente Hay que tener traje y venir calentito, viste, estamos como dos indios como... Sí, bueno, yo paso mucho calor, es verdad Pero una camiseta por lo menos Tengo una ahí térmica y no me la puse, soy un boludo Tengo una verde El chiquito. Ah, no, eh. Bueno, la verdad que probado, eh Lo voy a, a promocionar porque Va bien, ¿no? que decimos Perfecto, no se inclinó nunca No... Ningún drama Como si fuera un calla cualquiera Como el Big Marina, aquel que tenía yo, estaba bárbaro eh, Lo hinchamos y lo armamos Que fue la primera vez, después ya será antes En 15 minutos Brutal ¿no? Allá están volviendo todos Con el tema de este marítimo que hay alerta amarilla Están volviendo todos los que estaban en el agua Se picó Bueno tu dron náutica. Tu dron game. Tu dron. Tu dron cuchina. <risas> Falta tu dron porno y ya estamos. Vamos.